Buongiorno, Karamichi da Pablo. El giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento para tonificar y rassodare gamba y glúteo. Aunque vamos a hacer ejercicios para el abdomen. Voy a hacer tres ejercicios para la gamba. Aunque hay uno para el, el glúteo, entonces sería menos dos, y uno de glúteo sería menos tres. Y tres ejercicios para tonificar o marcar el abdomen yo a estos ejercicios les consiglio una sana y correcta alimentación evitar tanto licor, tanto azúcar, aunque importantísimo hacer ejercicio aeróbico eh, salir en la bicicleta, correr, saltar la corda, notar en este periodo que no podemos andar a notar, a no ser que tú hay una piscina en casa podemos hacer ejercicios como el jumping jack, saltar la corda siempre un poquito de corsa en el jardín, si a habéis la posibilidad de, de haber un jardín en, en la casa ok el jardín hoy habíamos bisogno un peso eh, si tú no hay el peso va a benefarlo aunque a cuerpo libre y que habíamos bisogno de un tapetino ponemos ¿cuá? un tapetino vamos a iniciar con un poquito de, de de movilidad de nuestras articulaciones vamos a mover un poquito la, la espalda vamos a pegar un poquito vamos a plegar vamos a hacer un circuito, un circuito, un circuito, un circuito velo, eh, velo donde eh, tú vas a sentir un poquito eh, la fatiga pero cuesta esta fatiga vendrá pagata más con... porque tu cuerpo, tu gamba va a rimaner tónica, tónica, ok, perfecto nuevamente nuevamente muevo la gamba, el pies, ok, así va de un dietro, vamos a hacer eh, 35 segundos de esfuerzo, segundo de, de, de labor, con 15 segundos de, de recupero. Con 5 este de recupero, tú te achugas el sudor, prende el agua, te rilaza, prende un poco de oxígeno. Ok, nuevamente, muevo, muevo, muevo. Ok, vamos a apagar y voy a encender lentamente. Cambio, cambio, cambio, cambio. Matinata, hoy es domenica Diego, <ríe> Diego, con esta gamba Y enciendo lentamente Ok, cambio Cambio, ok, perfecto Vamos a hacer un poquito de, de movimiento en el posto Un poquito de corsa, corsa, corsa Corsa, corsa, corsa. Amortigua la, la caduta Ayúdate con le mani. Ayúdate con le mani. Dopo de esto que vamos a hacer? vamos a, a hacer eh, un poquito de movilidad con nuestra parte inferior eh, uno dos ejercicios y hoy entramos con, nuestra, con nuestro circuito circuito per gamba, glúteo y e abdomen seis ejercicios, tres de, dos de gamba, uno de abdomen y tres, no, tres de abdomen due di gamba e sì, uno di glute. Ok, perfetto, perfetto, perfetto, ok. Punta avanti, guarda, punto avanti, punto avanti, punto avanti. Quanto vamos a fare? Vamo a fare 10. Ok, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più.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 5, 6, 7, 8, 9, Altro 10, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en 10, ok. Adesso vamos a hacer, como te tener,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 Corsa, corsa, corsa, corsa, respira profundo, respira profundo, ok, muy bien, muy bien. ok, nuestro batito cardíaco ha salido un poco, por eso voy a un poquito de agua, voy un poquito de agua para iniciar nuestros ejercicios, yo puesto este ejercicio lo repito tres vueltas. No compite conmigo, tú compites con tu exceso. Labora siempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo. 35 segundos con 15 segundos de recupero. Vamos a iniciar nuestro circuito. Voy a meter mi timer, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Prendo el peso, de esquina madre lo qua Paso este martelo, si tú no has el peso, lo pones para tu tapete No te preocupes, no te preocupes que si no hay el peso puedes el vale, siempre a marteno sin zapeta, pero yo lo hago con peso ok después vamos a, a meterlo qua. vamos a hacer squash jump, abro laterales, squash jump, abro laterales squash jump, squash, jump. squash jump, salgo, abro, uno, arriba, squash jump, ta, abro ta, te siento Squash Abro ta, Abro ta, Squash Ta 2 sí, ta, Ok próximo Habíamos diseño de, del materacino. Recuerda que vamos a par. Vamos a iniciar en ginocchio. En ginocchio. Ginocchio. Prendo el peso. Uno. Uno. Due. Echando. Cambio de gamba. Uno. Due. Cambio. Uno. Due. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, a Uno, a Uno, Uno, plan plan plan, plan, plan. Mano contra la toca y no que contra, pues. Fala tu ritmo. Excelente, ¿no? Lentamente. Próximo, siempre a Tom Me extraño. Prendo el peso Salgo Salgo Salgo Salgo Salgo, Salgo. Salgo. guarda un punto fiso sí. próximo ejercicio siempre abdomen Russian twist Pacho. uno, due gamba gambe, gambe, gambe gambe guardate uno, due tras, uno due, tras uno 1 2 tra uno, 2 3 1 uno, 3 1 tra uno, 1 tra uno, 2 tra uno, tra uno, tra con este ejercicio de acá, de gambe, gambe, gambe si tú no hay el peso, lo puedes hacer de, de este modo, guarda de este modo lo puedes hacer, guarda de este modo lo puedes hacer, si tú no hay el peso Martelo, martelo, bracha, dirí, pal continua, Squash yang, abro laterales. Ya. Tra, abro, escocha, abro, escocha, abro. Se siente un poquito la fatiga, ¿no? Dale, se la fai. Yo uso la botella de agua, si tú no rieches, no sin esa botella. A la ropa. Sí va. Uno, dos. Cambio de gamba. Uno, dos. Uno, dos. Cambio, cambio, cambio. Uno, dos puedes colocar que la chugamano, por si no te fai mal el ginocchio Bastante. ok perfecto cambiamos con plan plan plan plan plan, paso de front plan plan, toco ginocchio contrario Mano, toca y no que contrario Un poco de equilibrio ¿Cuál cotidio? ¿Cuál cotidio? Vamos a hacer una modifica, Yu, Salvo. Entierro. Y lo fai sin zapesi, toca la punta de pie Ok, continuo Resiste. Russian twist, rusi twist. Russian twist. Uno, dos, espinta de, de pie. Ok. Prepárate. Prepárate. Prepárate. Pone el equilibrio. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, espinta, ta, ta, espinta, ta, ta, espinta. Nuevamente, último, último, último, último. Último, subote isométrico. Último, último, último. Te la falla, te la falla. Te la falla. <tose> Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Se resiste, Este último, cuál la diferencia. Ah, vamos, vamos, vamos, ¡Ok! Okay. vamos, Abro, abro, escucha, abro, escoachar, abro, escoachar, abro, escoachar, abro. abro, uh, vamos. per ultimo piego il ginocchio facciamo di fronte di fronte con peso. e il ginocchio salgo Uno, due, e scendo cambio Uno. Otro pene ah. Uno, due Cambio, cambio, cambio Cambio Uno, due Uf. Nuevamente Uno, due Uf. Ah, se siente, ¿no? Se siente Uno, due ¿Cuál continúa? Continúa plan, plan, plan Nunca poco, nunca poco. Plan, plan, plan. Mano contraria, toca el ginocchio contrario. Sí, vamos. Se la falla, se la falla. Vamos, resiste. Jugar con el equilibrio. Uh. Manca poco, dale. La hacemos, la hacemos! ¡Sú, Su, su, su. Tiro, tiro, tiro. Vamos, te la fachamos. Último esfuerzo, último esfuerzo. Manca es el último. Tra. Normal, normal. Ah. Uh. Estamos reuniendo nuestro objetivo. Último, Rusia, Rusia, Rusia en Twitch. Luce en okay, Ok. fuerza, por curando. Manca poco. dale. Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. facile, non è stato facile, non è stato facile, però se tu lo hai fatto, vas a vedere grandi risultati, io consiglio di fare questo esercizio minimo di due a tre volte per settimana, se vuole raggiungere un obiettivo a lungo plazo, a lungo plazo. tutto l'esforzo che fai oggi, domani si vedrà, tutto questo sforzo vendrà pagato, grazie a tutti per fare questo esercizio Fui más, si tú ancora no te has inscrito, activa la campanita. cosite arriba la notifica y sé el primo en alenarte conmigo. Ok, vamos a hacer un poquito de, de stretch, de stretch. Vamos a pegar la gamba, cosí. Vamos a pegar la gamba, vamos a encender un en fondo. Cambio, cambio, cambio, cambio. Te Se das sentido, ¿no? Te Se das sentido, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto, ahora un poquito así. Cambia, cambia, cambia, cambia. Ok, pie de avanti, piegato Este, este es derecho. Y escendo, escendo, escendo, escendo, escendo. Yo lo he sentido, yo lo he sentido en el último abdomen. Cambio, cambio. No se la hacía más. Las gambas eran un poco un po ferma. un poco de piedra. Ok, perfecto, perfecto. Me un poquito. Vamos a portar el talón en El objetivo sería el talón y el glúteo, pero son un poquito contrato. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Adesso avanti. Cambio. Cambio, tú te tuve lo soy cadete, pero yo puedo es olvidar de eso. Un poquito más un el bacino, el bacino, circulare, circulare, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Perfecto, piego el ginocchio, esquina derrita, giro. Cambio, cambio, cambio. Perfecto, laterales. cambia, cambia, cambia lo que hay okay. un punto donde uno dice no te la faccio, no te la faccio pero ahí el momento donde tú tira la grinta de guerrera de guerrero ok, perfecto, un de aunque hoy le hemos, hemos elaborado menos de braccia hoy espalda en dietra avante, su en yu, ok, por el giorno de hoy, habíamos finalizado gracias a tutti por guardar este canal y a todas las personas que se han inscrito en este periodo de cuore, Pablo bueno, pues Estamos pesante gopro apaga video